Bueno, y el tema de hoy, uno de los temas de hoy tiene que ver con la identidad de origen. Ustedes saben, en nuestra provincia hay un colectivo, el colectivo Por la Verdad, que desde hace ocho años y un poco más está trabajando eh, por y con aquellas personas o que buscan a sus hijos e hijas uh -huh. o hijas y eh, sino por, a, con aquellos hijos e hijas que buscan a sus padres uh -huh. eh, el asunto es que avanzan en esta tarea en esta lucha el colectivo tiene unas eh, 1500 no sé si decirle denuncias o 1500 casos que a... en los que se trabaja de búsqueda, uh -huh. pero aseguran ellas, eh, que forman parte de, del colectivo, que hay muchos mendocinos y mendocinas más que están buscando su identidad de origen. Exactamente, y para ello vamos a hablar con María Ángela, que hace 37 años busca a su familia biológica, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Y con Patricia Jiménez, que ella es la presidenta de la organización Colectivo Mendoza por la Verdad, que busca a su bebé robado al nacer. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes, chicas. Gracias a las dos por venir. Antes de iniciar el programa, nosotras les preguntábamos de dónde sale este... Eh, número que calculan respecto de que 100.000 personas en la provincia buscarían eh, a, su identidad de género. Su identidad, su de, identidad origen. de origen, perdón. <ríe> Está bien, ¿no? Es que en realidad es me que... quedé pensando que esas 100.000 eh, no solo hablan de eh, padres buscando a hijos, sino al revés también. Todos, todos. Por eso, los que por buscan. eso me claro. parecía que iba mal en, en la pregunta al principio. No ¿verdad? solo su identidad, sino en los padres que buscamos a nuestros hijos robados y a veces hasta entregados. Al nacer. Uh -huh. Ese número surge de un trabajo de campo que venimos haciendo hace más de ocho años, eh, donde, bueno, entre diferentes agrupaciones, llegamos a que en Mendoza, este número es de hace seis años atrás, hay aproximadamente 100.000 personas buscando su identidad de origen y hablamos de todos los tiempos históricos, uh -huh. no solamente de personas en cierto rango etario. Uh -huh. No, nosotros tenemos eh, mujeres y hombres que buscan su identidad de origen o que buscan a sus hijos que hoy tienen 70, 80 años. Eh, mujeres, Tenemos mujeres muy grandes que buscan a sus hijos y también hombres que buscan... A sus padres o a su familia de origen, ¿no? Uh -huh. Sabemos que si tiene 70, 80 años es muy probable que sus padres no estén vivos. Pero sí. Pero hay una familia. Hay una familia uh -huh. detrás de todo esto. ¿Cómo es tu caso, María Ángela? ¿Vos te enteraste que tus papás no eran tus papás? ¿Cómo es un poco contar tu historia? Sí, yo cuando tenía 11 años eh, me encontraba jugando con una amiga, discutimos. Y, bueno, ella me dijo que mis padres de crianza, o sea, mis papás, que yo creía que eran mis verdaderos padres, no lo eran. Eh, me costó muchísimo asimilarlo en ese momento. Me dolió un montón. Y ella se fue de casa y yo me quedé sola, sin saber a quién preguntarle. Y, bueno, me dirigí a mi mamá, le pregunté. Y ella, mi papá no estaba en ese momento, estaba de viaje. Eh, y ella me dijo que sí Que ella eh, era, era mi mamá Pero del corazón Que yo no había estado en su vientre Y siendo tan, tan chiquita con 11 años ¿qué, ¿Qué empezaste a hacer? ¿Qué te empezaste a preguntar? ¿Le pediste ayuda a tu, a tu, a tu, a tu mamá, a tus papás? ¿Te ayudaron? Mi relación en ese momento eh, cambió muchísimo Yo me puse muy rebelde Dado a la situación O sea yo De un momento eh, Pasé a ser una desconocida para mi familia. O sea, mi familia pasó a ser desconocida para mí. Uh -huh. eh, me puse muy rebelde, muy ansiosa, bastante agresiva con mi mamá, no así con mi papá. Mi papá siempre fue y es todo para mí, aunque ya no está conmigo. Eh, y con la poca ayuda que en ese momento ellos me podían dar, yo empecé a buscar. Uh -huh. eh, yo nací en la clínica García Landi en San José, Guaymallén. esa clínica ya no existe más en esa clínica se hacían abortos y también eh, se entiende que entregaban niños eh, y con la poca ayuda que mi mamá me pudo brindar porque en ese momento no habían teléfonos celulares no había computadora, no había nada bueno yo me acerqué y hablé con el médico que había estado en esa situación uh -huh. y bueno dialogamos y bueno fue muy determinante conmigo y él me dijo que, que no me iba a decir nada o sea que no que él no tenía nada para decirme a mí que yo no que no buscara más que o sea que no buscara que yo tenía que estar conforme con la familia que tenía de que me daban muchísimo amor que ellos me querían un montón y con eso eh, era suficiente para mí uh -huh. Uh -huh. Eh, Mendoza es eh, la primera provincia en tener una ley de identidad de origen que ustedes están tratando se replique en otras provincias. Cuéntenos, recuérdenos, ¿qué es lo que contiene? La ley 9182 del año 19, de la cual el colectivo es redactora de la ley y, y hemos militado a más no poder porque teníamos que hacerle entender a todos los legisladores sobre la importancia de tener una ley de identidad en la provincia, eh, viene un poco a reparar este este daño ¿no? que se le ha hecho a los ciudadanos, eh, como en el caso de Angie, le decimos Angie, eh, en el caso de Angie, en el caso de las mamás que buscamos a nuestros bebés, eh, robados o entregados. ¿De qué al manera repara? acompañando a, a los buscadores a hacer una investigación administrativa, uh -huh. eh, no necesariamente pidiéndole a los buscadores que tengan que realizar la denuncia judicial, eh, más allá de que las mamás en general, te diría que el 99% de las mamás hacemos la denuncia, en el caso de los hijos es diferente, eh, se entiende cuando muchos de ellos todavía tienen a su familia de crianza viva, eh, a quienes eh, hacen de mamá y papá eh, y no quieren denunciarlos porque saben que pueden quedar imputados. Entonces, eh, bueno, la ley no, no obliga a los buscadores a realizar la denuncia. Y, e igualmente, eh, sí los acompaña en la búsqueda con acompañamiento psicológico, uh -huh. eh, asesorami asesoramiento jurídico. Eh, bueno, todo lo que hasta ahora no se hizo con esa ley en Mendoza se puede hacer. No solo es importante que la ley sea provincial, es muy importante que la ley sea nacional. Y para eso también desde las agrupaciones y las ONG del resto del país estamos trabajando por una ley nacional, ¿no? Uh -huh. Es importante que cada provincia tenga su ley provincial, pero bueno, la ley nacional es fundamental. Que fuese nacional les permitiría agregar un artículo... <risa> por ejemplo, que les permita acceder al Banco Nacional de Datos Genéticos? Correcto, es así. Es, eh, ese es otro dato que, que tenemos que tener en cuenta. Hoy, hoy, hasta el día de hoy, no hay manera de que los casos que no son de lesa humanidad ingresen al Banco Nacional de Datos Genéticos. En, dentro del Banco Nacional de Datos Genéticos, un banco que fue creado por el doctor Alfonsín, en su momento, para toda la población, para uh -huh. que cualquiera de nosotros porque sí, porque quiere dejar su ADN, pueda dejarlo para colaborar, no porque esté buscando algo. Bueno, fue cerrado nada más a partir del, del cambio de gobierno, el, doc, el, el presidente Kirchner lo, lo cierra nada más que para los casos de lesa humanidad. Quiere uh -huh. decir que hoy Angie, si no es un caso de lesa humanidad, que no lo es, no puede ingresar al banco. Eh, las madres que no hemos parido durante ese periodo de la dictadura de nuestro país no podemos ingresar al banco. Y en el banco hoy hay más de 15.000 Personas que han dado negativo quiere decir que no son compatibles con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. No sabemos si ahí adentro hay hermanos de Angie o de todos el resto de los buscadores, como ha sucedido en otras provincias, acá en la Argentina, donde dos personas que buscaban su identidad de manera separada... Eh, se hace en un ADN ancestral que es privado, que es el ADN que nos hacemos todos los buscadores, que hay que pagarlo y que no hay derecho a que tengamos que salir a otro país como es Estados Unidos a comprar un ADN en dólares cuando acá adentro tenemos un banco de datos genéticos que, que fue en su momento de vanguardia. Pero bueno, lo hacemos, estas dos personas se hacen el ADN cada una por su lado, descubren por ese ADN ancestral que son hermanos de la misma madre y del mismo padre, en este caso, oh, también hay casos de medios hermanos, van al Banco Nacional de Datos Genéticos y dicen, bueno, nosotros dejamos, yo hace un año dejé mi muestra, yo hace tanto tiempo dejé la mía, ¿por qué no nos dijeron que somos hermanas? ¿Y qué les dijeron? Porque ellos solamente hacen cruces de abuelidad solamente buscan nietos. Entonces, si ahí adentro hay hermanos, olvídate que les van a decir en algún momento que entre esos casi 15 negativos hay hermanos y te puedo asegurar que hay hermanos. ¿Y, ¿Pero por qué pensás que... O sea, ¿por qué? ¿Por qué te puedo asegurar? Porque tenemos la prueba... No, ¿Por qué pensás que lo hacen que directamente dicen que son nietos y no porque, es lo que están buscando? Porque ellos buscan nietos, nada más. Claro. Porque el banco se cerró nada más que para buscar nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Le, le escribiste una carta al presidente hace dos años, tres sí, años, sí. Que, representando obviamente a tantas familias que buscan su identidad. Sí. Que tuviste respuesta. No. Pasó algo. No, no pasó nada. No pasó nada. Eh, esto no quiere decir que sí uno se decepciona, ¿no? Porque uno en realidad piensa que, que, que bueno el presidente que eh, al, al poco tiempo iba a ser padre y por segunda vez eh, bueno que iba a estar movilizado con estas causas. Eh, bueno, no fue así, pero, pero bueno, gracias a Dios en la provincia sí tenemos mucho apoyo, mucho apoyo, mucho acompañamiento este, y esto está haciendo que nos, nos escuchen en el resto del país ¿no? y a nivel nacional. Uh -huh. Y a nivel nacional, ¿cuál es la voluntad respecto de esto de que la ley eh, tome carácter nacional y además se abra el Banco Nacional de, de Datos Genéticos? ¿Querés que te diga... Eh, Todas las veces eh, escuchamos, sí, sí, lo vamos a hacer, claro, está dentro de nuestros planes, está dentro del proyecto del gobierno hacerlo, avanzar con los buscadores de todo el país. Y no pasa nada, no pasa nada. ¿Y, y sabes qué pasa? Lo terrible de todo esto es que los buscadores nos vamos muriendo, ¿no? Uh -huh. Nos morimos, se mueren los que buscan a su familia biológica, los que buscamos, quienes buscamos a nuestros hijos, y nos vamos quedando sin la posibilidad de esos reencuentros. Uh -huh. Que si realmente el Estado Nacional se ocupara, de la misma manera que lo hizo y lo hace con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, a quienes respetamos y admiramos y, y, y gracias a su trabajo es que nace también Colectivo Mendoza por la Verdad porque un poco imitamos su trabajo, ¿no? Esto de andar al principio por todas las plazas de la provincia contando quiénes éramos y, y, y de esa manera se nos fueron acercando buscadores. Pero siempre preguntamos si, si para el gobierno nacional entonces hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda es duro eso. Durísimo. Nosotros no somos ciudadanos de segunda. Nosotros somos ciudadanos argentinos y merecemos el apoyo del Estado en nuestras búsquedas. Uh -huh. Porque es un delito de lesa humanidad que nos sí. hayan sacado la identidad o a nuestros hijos. ¿Qué, qué, qué porque lo... también hubo violencia. Totalmente. Qué, qué loco <tose> debe ser, qué difícil. No sé qué término usar. El, el estar en la calle para ustedes caminando y cruzar a cualquier persona y pensar, y pensar que, que ser... esa persona puede ser... Una partecita de, de, de ese mundo que le que les sacaron. Y en mi caso, rogar que mis hijos, que ya tienen pareja, este, no, no, no conozcan a una persona sí. que puede ser su hermana o su hermano. Vamos a recordar, porque Patricia ha venido muchas veces y ha contado su historia, pero vamos a recordar que tu historia tiene que ver con que eh, tenés la certeza de que te robaron a tu bebé al nacer. Exacto, sí. El 3 de agosto del 84 en el Hospital Lago Mayores. Tengo la certeza, no hay dudas, no hay dudas de eso. Eh, si mi bebé realmente se hubiese muerto, como me dijeron que se había muerto, me hubiesen entregado el cuerpo muerto porque yo lo pedí, me hubiesen mostrado un bebé muerto o me hubiesen entregado un certificado de función. Y no hay nada. Pero mi caso no es el único. Mi caso... Hoy me toca representar a las madres, pero hay cientos y cientos de madres en Mendoza y en la Argentina y fuera del país también que han parido acá y después se han ido. Tenemos muchísimas madres chilenas, por ejemplo, que han venido a parir acá y han vuelto a Chile sin sus bebés. Sin sus bebés. Bien. Uh -huh. Hay mensajes que han llegado al 2613-4444-44. A ver qué es lo que dicen. Compartimos con ustedes. A esta hora, 59 minutos han pasado de las 3 de la tarde. A me ver, están tejiendo ahí, ahí me parece. Ah, pero mira, qué mm. bien. Mara Aleja desde arriba, Davia, tejiendo en la siesta. Saludo chicas, las veo todos los días. Buenas tardes, soy Carolina Sabatini, busco mis orígenes biológicos. Apropiada, nacida en el año 74. Todavía no sé dónde ni cuándo nací. En mi DNI tengo una fecha que no es la real. Solo quiero completar mi primer capítulo de vida sin reproches, sin juzgar. Solo saber y llegar a mi verdad, la que tanto silenciaron. Hola, mi nombre es Estela García, según mi partida de nacimiento nací el 4 de noviembre de 1970 en el hospital de General Alvear, soy apropiada, busco mi identidad de origen, actualmente vivo en Buenos Aires. Hola, mi nombre es Marcelo Aposta, busco mis orígenes, nací presuntamente en el ex hospital Emilio Civite, de la ciudad de Mendoza, a principios del año 71. Hola preciosas, soy Verónica de las Heras, yo en casa, arreglándome las uñas en compañía de ustedes. Qué excelente el tema de hoy. Buenas tardes, me interesa la nota. Busco a mi madre biológica, nací en el 72. Hola, busco a mi padre biológico, mi madre sabe, pero no me quiere oh. decir la verdad. ¿A dónde puedo recurrir? Tengo 48 años y ella no me dice nada. Eh, de lo que se dice, lo he pedido. Y nada, gracias. Bueno, que después lindo. de todo esto es el momento más oportuno para remitir a la gente al colectivo. Exacto. Se pueden comunicar al 261-569-6043 a gmail.com y nos encuentran también en las redes como Mendoza por la Verdad. ¿Qué te pasa, Angie cuando escuchas sobre tanta gente buscando? Eh, o sea, es volver a es volver a, a empezar y a sentir el dolor eh, interno que yo siento. O sea, una persona me robó mi identidad, es el doctor Afronti, eh, el doctor José Pablo Afronti me robó mi ¿Es identidad. ¿Está Sí, él está vivo. Me robó mi identidad, me robó la posibilidad de, de saber si tengo hermanos, de saber si tengo una mamá. Bueno, hay, hay que decir que Angie lo dice con tanta certeza porque eh, tu mamá te contó que el doctor Afronti tuvo, sí, por supuesto, mi mamá, que ver me, con esto, mi mamá me contó que él había sido el que había asistido el, el parto, además de que yo tengo fotos de mi primer año de vida eh, junto con él, junto con su esposa, claro, porque tu mamá iba a tener un bebé, mi mamá iba... eso salió mal. Por ausencia del doctor Afronti, él se sintió responsable y le dijo, voy a remediar esto de alguna manera. Y vos lo que entendés rápidamente es que lo remedió trayéndote me, hacia tus padres claro, de hacia crianza. Mi, hacia mis padres de crianza. Eh, fue así, así como vos lo estás relatando, exactamente. Eh, él me robó la posibilidad de, de, de saber si tengo hermanos, de saber dónde está mi mamá, de, de disfrutar de mi familia de origen. Él me robó todo eso. Entonces eh, ¿Datos que no, no tenían tus padres de crianza? Tu mamá que es la que te ha contado bastante ¿No tenía datos de dónde venías? No, mi mamá no sabe nada eh, Ella siempre me dijo eh, Que ella no, nunca supo nada El que se encargó de todo fue mi papá y él lamentablemente ya no vive. Falleció. Ya falleció uh -huh. hace 10 años. ¿Cómo es tu relación ahí con tu mamá? Mi relación. Que ¿Tu mamá fue una víctima también en mi todo esto? la relación. Mi mamá fue víctima del médico también. Uh -huh. Porque por una mala praxis de él, ella quedó imposibilitada por el resto de su vida para volver a tener hijos. Uh -huh. Entonces, después de un año de ese suceso en el cual ella casi pierde su vida, eh, yo llego a esa familia como una bendición. ...para ella, porque yo iba a ser su hija... ...pero a mí me destruyó la vida... ¿Y a tu sí. familia biológica? A mi familia biológica la verdad que yo no, no, no, no te podría decir... Eh, ...en qué contexto... ...yo no sé si mi mamá me quiso dar en adopción... ...que adopción y apropiación es muy diferente... ...yo no soy adoptada en forma legal... ...yo soy apropiada... Sí, entonces yo no sé si mi mamá me quiso dar, si pasaba por una situación económica en la cual ella se encontraba vulnerable y dijo, bueno, la doy, la cedo, entonces eh, no yo, yo, yo no sé, no no tengo idea, no, es muy difícil. También están en esta lucha, ¿no? Eh, Patricia, respecto de que se deje de hablar de adopción ilegal. ¿La adopción es legal o no es adopción? O no es adopción. Si hablamos de ilegalidad, es apropiación, sin dudas. Y que, y que quede claro que el término apropiación no es un término nada más que los delitos de lesa humanidad. Uh -huh. Porque uno dice, eh, ay, ah, es apropiada. Ay, ¿qué tenés que ver con la dictadura? No claro. tiene nada que ver con la no. dictadura. Se apropian en todos los tiempos históricos. Antes de la dictadura, durante... Y actualmente, después uh -huh. y actualmente. Y durante la dictadura no solamente se apropiaban de los niños los militares, sino también los civiles, como lo siguen haciendo okay. hoy en día, ¿no? Eso te sí. iba a preguntar, da, para ir cerrando, ¿sigue pasando en las maternidades? Porque digo, es, es de antes, es conocido ese relato respecto de que se robaban los niños, los intercambiaban, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sigue pasando? Sigue pasando. Pasando. ¿Tienen denuncias ustedes concretas? Eh, denuncias, eh, a ver, denuncias como actuales, a ver, que vos me digas, no sé, eh, de este año, ¿tenés alguna denuncia de algún bebé que se robaron? Es difícil, porque las mamás salimos del lugar donde parimos totalmente convencidas de que, que lo que sucedió es, es tal cual uh -huh. te lo dice el médico, claro. tal cual te lo expresan. ¿Por qué vas a desconfiar? Después, con el tiempo, te vas dando cuenta y vas atando cabos y decís, pero a ver... No me entregaron el cuerpo. Es fatal que no te entreguen no, el ojo, cuerpo. Pero ojo, uno sí, piensa sí. que ya no debería poder no pasar creer. considerando que no, con sí. esto del parto humanizado y demás, la mujer siempre puede estar acompañada. Sí. Pero no siempre está acompañada. ¿Qué pasa? Mujeres no. que son tan vulnerables, chicas jóvenes que van solas, que no están acompañadas, sí. pueden ser... Sí, sí, sí, sí, sí. sí, a veces van acompañadas, eh, yo hace va a ser 38 años atrás fui acompañada por tres personas. ¿Y qué te pones a pensar? ¿Que el médico está, el, el obstetra se puede llegar a complotar es una red. con el hospital? ¿Es una... Sí, es una red donde desde el sistema de mantenimiento, de limpieza del hospital, la gente de seguridad, eh, los, los médicos, el director, es una red, están todos complotados. ¿Cómo haces para sacar un bebé del hospital si no estás eh, complotado con el de seguridad? Que te frena y te pide la documentación. ¿Cómo haces? Lo haces. Pero a ver, chicas, ¿quieren algo más terrible que pasar por el arco desaguadero y que no te pidan ninguna documentación ni revisen tu auto, pero sí se fijen si llegás con verduras o con frutas? Ahora, si llevo un bebé recién nacido dentro del baúl, nadie se entera. Eso es real. ¿No? Angie, sí, Patricia, muchísimas gracias a las dos no. por venir y bueno, le recordamos a la gente que el colectivo por la verdad está vigente, más vigente que nunca, que quienes lo necesiten se pueden acercar. Muchís sí.